Equipo. Muy bien, Muy buenas, buenas tardes tar chicos. Voy directo con vos, Martíncho, porque vos trajiste esa información que después que Majo Martino en su momento te desmintió. Pero contame eso, por favor. ¿Cómo, cómo te llegó a vos esa información? Bueno, obviamente me quedan amigos y compañeros dentro de la producción, les sí. fui un poco preguntando qué iba pasando en las grabaciones. Me cuentan que el episodio más fuerte es este episodio que sucede con Juan Martino y con Formollano. Sí. Eh, al toque de que sucede, me da la información precisa sí. eh, de que no es una renuncia, ni tampoco lo invitan a renunciar, sino que la producción, directamente por lo sucedido, decide expulsarlo a Juan Martino okay. y así también lo comunican en la grabación. Eso es verdad. O sea, sucede el episodio puntual, eso es verdad. Lo confirmaron. Sucede hoy? el episodio, después. Claro, y a mí ayer me lo confirmaron los participantes que están a Cámara de Plata, que sí. de paso aclaro algo. Sí. El grupo de amigos es sí. Cobelli, Emi Rela, Fede Barón y Alejo. Ese grupo, y Delfina Jerez Bosco con Koshi. Ese grupo que vino de vacaciones a Cámara de Plata a unos días y se le terminó sumando para únicamente esa salida, esa noche, Juan Martino. Perdón, Martino, Juan Martín, no, es no es amigo de los chicos, no pertenece o sea, a ese grupo. ¿Qué me querés decir? Le están soltando la mano ya. Sí. Están despegando. Pero no es así igual. Yo hablé con Juan. Los chicos invitaron... No, no, no, no, no, pará, porque... no Guido. Vos... Ya no. no, yo lo que, lo, lo que aclaro es que el grupo que vino de Capital hacia Mar del Plata sí. es el de Cobelli... Cobel estaba acá, pero digo, se sumó Fe de Barón, Delfina, Kochi, O sea, el grupo que armó ese viaje son ellos. Juan Martino ya estaba en Mar del Plata no. y fue a comer únicamente no. esa noche con ellos. No, no es así. Te cuento cómo fue la situación. Bueno. Eh, los chicos no te ayer, porque... tuve con lo, ayer tuve con Cobel y con los chicos. Bueno, me no. comentaron ellos. Bueno, no es así. Eh, a Juan Martino lo invitan a Mar del Plata, lo invita a este grupo, lo invita a Mar del Plata a sumarse el fin de semana. A las, a las vacaciones Él no estaba en Mar del Plata Lo llama no, me, no sé si Bueno, vamos a aclararle a la gente o, Que Juan Martino oh, sí. Juan Martino es el hermano De Majo, de Majo Martino Que, que fue santó. la que cruzó a Martín Zagüe Cuando contó esa información Acá en intruso. Sí. Sí. Igual bueno, lo que no lo están contando hecho. Los dos está bueno Porque a ver Me parece que Los dos tienen razón al pibe quizás lo invitan y ahora el resto de los compañeros le están soltando claro, la mano. Claro, claro. Y le dicen a Martín, no, nosotros no tenemos nada claro. que ver. Y a vos Martín te dice, sí, me eh... No, no, yo te digo lo que me dice, dice Juan, sí invitaron. yo he hablando de este tema hace mucho tiempo. Yo lo que cuenta Pampito, yo también lo sé y conozco la situación. Entiendo que algunos intentan sumar más información que no es, no es real, sí. porque obviamente es un reality que todavía no es salió el mi, mi pregunta es para todos. ¿Hubo comunicado oficial que fue lo que pedimos en ese momento? Cuando sucedió el episodio, si hubo comunicado oficial de, de, de hasta la producción. Ahora productora. no, porque no, hasta ahora, porque no, hasta no, ahora no se sí, dieron las imágenes, digamos. Sí. ¿no? Nosotros empezamos a hablar de algo que se estaba grabando y que todavía no había salido al aire. Se no especula. sabemos lo que va a mostrar la producción claro. o no. Yo también estuve hablando con gente de la producción, también estuve hablando con Juan y por supuesto con las distintas partes. Eh, y lo que dicen que en principio fue una situación incómoda que mm. se veían como que él buscaba tener una, una intimidad sí. que ella por lo menos no quería o, o sí. manifestaba que no y que en algún momento algunos dicen que sí hubo consentimiento y otros dicen que no, no. dicen que ella se pone no, mira, la, ver, la ver, producción ver, la de... producción si echa un participante es porque da, por, te, ejemplo, no, da por hecho porque, porque algo porque que la producción pasó. lo, lo echa de uno de a uno que me dicen es que lo llamaron porque la situación que se veía era muy confusa, empezaron a hablar y que fue un acuerdo ahí les si quieren exactamente saber cuál fue la situación, no, no, se la no fue así, chicos. ¿eh? Se la veo porque hablé hoy con, con gente de, de la producción que me contó detalladamente. Es más, hablé con gente de los que editan. A ver o qué sea, decís, qué decís, eh... Martín. No, que yo coincido con lo que va a contar a Pampito, que no es como dice Nancy, eh, sí, no, no le invitan a renunciar, la decisión fue de la producción y fue de desafectarlo de la, de la competencia y lo que después dice el chino Leunis, y esto se lo pregunté ayer a Emi Rela, a Fede Barón, a Covelli, que fueron sí. participantes y que continuaron en el reality bueno. casi hasta el final, eh, lo que sostienen ellos es sí. que el chino Leunis lo que comunica es que queda desafectado Juan Martino por sí. situaciones incómodas, sí. insostenibles en la convivencia. Okay. Eso es lo que dice él Mato en el Textual es lo que dice el chino. Y okay, ahora quiero que me sume para mí toda claro. la información a que ver, le llegó a él. Lo que me cuentan es que hay dos cosas. Lo que, a, a mí las la, la que me cuentan hoy de la producción es... No es una situación que pueda correr legalmente. Estoy diciendo lo que me dijeron desde el programa. No, yo no soy juez, después claro. la justicia investigará y claro. sabrán cómo, cómo lo, lo, lo, digamos, lo juzgarán a todo esto. Lo que cree la gente de la producción es... No era una situación que a ver que escala lo legal, pero sí era una situación incómoda para Flor Moyano. No estamos hablando ni de violación, ni de na nada terrible, sí que Juan Martino por ahí la incomodaba a Flor en esta cuestión del juego Porque él le decía todo el tiempo a Flor Moyano Y esto creo que algo se vio el, eh, al aire es Nosotros para ser fuerte en el juego tenemos que estar juntos Tenemos que salir, tenemos que, que, que, que, que tener sexo Y esto a Flor Moyano la, le había empezado a incomodar claro. Hay una situación que se va a ver dentro de unos días Dentro de muy pocos días Que va el polaco a cantar dentro del, del hotel sí. Se emborrachan todos Claro. Si sí, ahí le dan alcohol libre. Claro, ¿no? ahí no es como un Gran Hermano, ahí tienen alcohol claro. libre. Se emborrachan Flor Moyano y eh, Juan Martino se no van. Es, que es fuerte, ¿no? Para un programa, digo, sí. que, que va a las 6 de la tarde, pero o, de la noche, Ahora o sí, igual sí, para pero de la noche, noche, Pero igual, pero sí. Igual a mí me parece que es momento ya que tienen que aclarar eh. Yo creo que bueno, sí. Mira, bueno, se emborrachan, hay... van, eh, se van al cuarto. Juan Martino no. y eh, esta y chica, y Flor, Flor Moyano. ¿Eran pareja? Per, sí, eran pareja y okay. eso se, A ver, es, hasta es el momento también se, se muestra Ahora como se pareja esto. y okay. como una pareja consentida. Eso también hay que aclararlo. Pero lo mismo Juan pasó Martino. con la chica de Gran hermano que al final, digo, terminó en juicio por una supuesta pero, violación. No. Bueno, no, okay. pero acá esto no no, no... no, obvio, pero digo, también eran pareja. Claro, Eran pareja y también había alcohol. Claro, claro no se van Se van al cuarto, empiezan a tener como una situación hot y lo que pasa, que es lo que hace que Flor Moyano se asuste, es que uno de los productores mm. va y les tira preservativo sí. Bueno, a... porque. Aguárdame dentro... un segundo, Nancy, guárdame segundo.